Hoy día internacional de la lucha contra el SIDA, quiero recordar a los enfermos más estigmatizados, las personas presas. Seis de cada cien padecen VIH. De estos, el 87% además padece hepatitis C. Y de los 13.000 que padecen hepatitis C, el 40% además está enfermo de SIDA. La asistencia sanitaria de todos ellos es muy deficitaria. Por ejemplo, no se les prescriben muchas veces, no se les dan muchas veces los medicamentos prescritos por los especialistas porque instituciones penitenciarias consideran que son muy caros. O, por ejemplo, existe descoordinación entre administraciones que no comparten sus historias clínicas o se dispone de muchísimos menos recursos para sus diagnósticos. Hoy, desde luego, no habrá lazos rojos para las personas enfermas de sida en las prisiones del Estado español.